Meditemos juntos. Los seres humanos entran a las profundidades del océano a buscar especies diferentes y si encuentran alguna la consideran valiosa. Caminan por selvas infinitas tratando de buscar animales, plantas o alguna civilización perdida. Cuando localizan, aunque sea un fósil, se llenan de alegría porque su valor para la ciencia y el mercado es elevado. Gastan millones de millones investigando el espacio con el fin de encontrar una nueva galaxia, una estrella, un nuevo planeta o a lo mejor vida extraterrestre. Pero cosa rara el hombre no acepta la diversidad de su misma especie. En vez de sentirse feliz, por la variedad de colores, caracteres, preferencias sexuales, las señala como defectos y hasta las condena a muerte. Si tú piensas que esto es sabiduría, te respeto, pero desde mi punto de vista, a esto yo le llamo ignorancia.